chicas y chicos como están bienvenidos sean todos a una entrega más del rincón de Rosy bienvenidas sean las nuevas suscriptoras y a las, chicas de y a las chicas y los chicos que están suscritos ya a nuestro canal bienvenidos también sean hoy vamos a hacer un arete sumamente fácil y una técnica eh, nueva y gracias a una amiga de nosotros que se llama Mayi que le encanta hacer estas mismas técnicas bueno chicas y chicos, no olviden de suscribirse, regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que YouTube le notifique cuando hagamos videos nuevos. Recuerden que es muy importante cuando ustedes se suscriben, nos regalan un like y comparten nuestro video con quien más ustedes les guste. Bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar. Recuerden de seguirnos en todas las redes como El Rincón de Rosy. Ahora sí, vamos a empezar. Para esto vamos a necesitar hilo, ya en varios videos hemos hablado de este hilo, vamos a utilizar este hilo, aproximadamente vamos a utilizar una yarda, pegamento de 6000, vamos a usar cera fría o silicón frío. Vamos a usar estos bellos topos, miren, que tienen en forma de uno, de un conito. Si ustedes lo, ven, lo pueden ver, tienen forma de una copa. Si no encuentran ese, pueden usar el otro, el que es plano. Pero mi recomendación para hacer esto, vamos a hacer este. Este mide 8 milímetros. Vamos a utilizar estas, estas hermosas Daisy, miren, son muy pequeñitas y miden 5 milímetros para esto vamos a utilizar la musacilla del número 8 musacilla de la número 11 tijera vamos a utilizar aguja e hilo y vamos a utilizar este aro este aro va a ser el protagonista de esta hermosa pieza este aro es un acrílico y mide 40 milímetros. Bien, para hacer esto, recuerden que todos los materiales lo pueden sustituir por el color de su preferencia y los materiales de su gusto. También, todos estos materiales que yo voy a utilizar aquí lo van a encontrar en la tienda 3Gema. Miren, estos principalmente lo encuentran allá y esto también. Todos los materiales que están aquí lo van a encontrar allá en la tienda de 3Gema. Bien, chicas y chicos, quiero que presten atención aquí. Vamos a poner esto por aquí. Miren, a esto, esto ya está pegado. Vamos a empezar con el aro. Este aro mide 40 milímetros como le comenté al principio. Entonces, de este aro, de este aro vamos a sacar una media luna, que viene siendo esta, que está aquí ya pegada estoy haciendo esto para que ustedes lo puedan entender y este aro vamos a cortar una tres cuartas parte de este aro miren para que quede efecto lunar miren para que quede efecto de media argolla lo pueden ver miren aquí donde está yo me hice valer para cortarlo de una cegueta para cortarlo cortenlo despacio ahora mismo no les voy a enseñar como yo lo hice pero sí lo corté con una cegueta porque no puedo utilizar eso aquí en el video también pueden utilizar una lima ustedes ven esas limas grandes que hay de como de, de limar eh, aparatos de utensilios de la cocina con eso de limar cuchillo y esas cosas una lima bastante grande yo utilicé también para hacerlo y para darle esta forma aquí de los bordes como limarlo un poquito porque queda un poquito eh, quedan pedacitos cuando tú lo cortas entonces con una lima yo lo, lo corté también y también lo limé le pasé a los bordes aquí miren y aquí está lo pueden ver miren así vamos a cortar y también lo que pueden hacer es cortarlo justamente en la en el medio miren si lo cortan también justamente en el medio miren sale perfectamente también el arete entonces ahora yo lo que voy a mostrarle a ustedes como yo lo hice después que lo corté vamos a poner eso por aquí yo tomé así vamos a hacerlo aquí porque ya está aquí pegado bien, rellene esto de Isis pues Meal lo tapo y esto lo pegué así, de esta forma lo pegué de esa forma dejé, lo puse en una, super, en una superficie plana no lo moví y lo dejé ahí que secara que secara alrededor de 3 tres, de tres a 4 horas lo dejé que secara bien ya bueno, como ya le expliqué que tienen que dejar, tienen que esperar que esto seque y dure por lo menos 5 horas o 3, lo dejé tranquilito ahí. Vamos a ponerlo aquí. Ahora vamos a tomar el hilo. Vamos a utilizar el pegamento o el silicón frío. Yo voy a voy a colocar poquito silicón, no mucho, porque no quiero que mi hilo se ensucie ¿verdad? voy a pegar mi hilo de esta parte ven lo que pasa cuando ponemos mucho silicón y va a ser un efecto mire el efecto que hace ¿Ven? a esto Vamos a ir dando vuelta, acomodándolo con nuestros deditos y nuestras manos despacio. Así de esta forma. Vamos a ir dando vuelta. Apretando poquito. Así de esta forma. Acomodando nuestro hilo para que no se nos quede en espacio abierto para que quede todo cerradito y vamos a ir dándole vuelta de esta forma, así para esto recuerden que le dije que utilizar aproximadamente una yarda de hilo bien giro para poder acomodar mis manos Apretamos y seguimos dando vuelta. Acomodando nuestro hilo. De esta forma. Así. Miren qué rápido se hace. Y muy bonito. Yo me imagino uno en hilos de colores. Quedaría muy lindo en hilos de colores. Bien. Aquí como estamos llegando ya a la parte final. Aquí sí vamos a utilizar el pegamento. Otra vez. Poquito, no mucho. Para que no salga el pegamento por arriba por las por el hilo y no se le vaya a ensuciar. Bien, seguimos dando vuelta. Apretamos. ¿Ven? Miren. Seguimos dando vueltas, vueltas y vamos a llevar hasta el final. Recuerden que tienen que apretar y acomodar su hilo. Bien, aquí ponemos otro poquito, no mucho. Simplemente es para que el hilo se mantenga. Bien, aquí vamos a cortar con la tijera. De esta forma vamos a poner otro poquito así. Y vamos a acomodar de esta forma. Miren. Mientras y lo sostenemos mientras él seca. Bien. Mientras él seca un poquito lo vamos a sostener. Sí, de esta forma, aquí está seco ya. Bien, miren, ya está un poco seco. Que el hilo se sostiene, se queda y se sostiene ahí. Entonces, ahora vamos a tomar el ACE Smil. Este vamos a tomar nuestra Daisy. Miren, aquí donde está. Así con nuestras manos son muy pequeñitas miren, para hacerlo más fácil. Vamos, un, vamos a ponerle directamente aquí un poquito de AC Smith. Tapamos, tomamos nuestra Daisy y vamos a hacer esto. Miren, miren que belleza. Y qué delicado queda, ¿verdad? Entonces, esto ahora vamos a dejarlo tranquilito ahí que repose. Mientras yo tapo mi 6000. Y señores, miren, no se pinten la ceña cuando trabajen con silicón o con pegamento. Entonces, ahora, ya que esta viene siendo esta que está aquí, vamos a dejarla aquí tranquilita que repose y que el A6000 haga su efecto. Vamos a tomar aguja e hilo, vamos a hacer un nudito, esto si quieren háganlo con, con el hilo nylon, yo lo voy a hacer con este hilo para que ustedes puedan ver, vamos a hacer un embroidery, vamos a hacer eh, una línea en embroidery, bien. bien chicas entonces yo voy a tomar mi hilo y me voy a poner aquí y voy a entrar con mi aguja miren háganlo con el hilo nylon para que no se vea el hilo bien entonces vamos a tomar una moza 8 una moza silla 11 y una moza silla 8 y vamos a hacer esto Vamos a coser, miren, de esta forma. Subimos por la 8, recuerden que hay varios videos ya de esto y miren cómo va quedando. ¿Ven? Tomamos una silla 11, una 8 y seguimos en la misma secuencia, aquí. En la misma línea, miren. No hemos terminado y ya se ve hermoso verdad que sí miren una once y esto lo vamos a repetir miren. Miren, por, si ustedes oyen un ruido por ahí está Alicia haciendo, haciendo de las suyas ven esto lo vamos a hacer todo por completo hasta aquí este borde entonces vamos a adelantarlo seguimos lo vamos a adelantar para que ustedes puedan ver el resultado final háganlo con el hilo en nylon esa es mi sugerencia para que quede mucho más bonito y no se vea el hilo que estamos utilizando. Bien. Yo espero que este vídeo le haya gustado. Yo voy a adelantar un poco hasta aquí y nos vemos ya cuando yo tenga todo esto listo. Bien. Bien chicas, miren. Este ya lo terminamos. Recuerden que íbamos a hacer todo. íbamos a hacer esa línea en embroidery. Mirenlo aquí como queda. Entonces Este que estábamos esperando que su Daisy se secara, lo que hicimos fue trabajarlo despacio sin manipular esto aquí, sin ponerle la mano a esto. Entonces, vamos a terminar para que ustedes puedan ver el resultado final, ya que estos pasos se repiten, el, el paso del embroidery se repite por completo. Bien, entonces estamos terminando recuerden de no salir muy muy lejos donde sale su aguja Bien. siempre apretando poquito solo una por colocar y voy a terminar aquí voy a hacer esto termino aprieto bien aquí voy a hacer esto y voy a rematar cuidado si su hilo se le enreda me paso por la 11 Bien, me paso por la 11 bajo hacia la 8, subo de nuevo hacia esta 8, hago otro pequeño remate, así, entre los hilos, así, no que quede dentro de la moza, no que quede sobre el arribo la moza silla, sino dentro de los hilos así de esta forma ahora con mi encendedora quemamos y aquí miren donde me quedó el pedacito de hilo lo que vamos a hacer es con la encendedora vamos a quemar y miren qué belleza miren qué lindo queda miren la terminación del arete miren quedan fabuloso como lo pueden ver miren Quedan hermosos ¿verdad que sí? esta es otra técnica que podamos que podemos aprender y apreciar con los aros. Bueno, chicas, y chicos, yo espero que este video les haya gustado, que hayan aprendido también la técnica del embroidery. Espero que me regalen un like y que activen la campanita de notificación para que activen las notificaciones para que youtube les notifique cuando hagamos videos nuevos no se olviden de suscribirse a nuestro canal, regalarnos un like y compartir nuestros videos bueno chicas ya saben nos pueden seguir en todas las redes como el rincón de rosy bienvenidas sean las nuevas suscriptoras también bienvenidas sean todas y todos los mis mis como le puedo decir todo mi cariño para ustedes, para todo el que nos sigue en el canal, para que todo el que está suscrito en el canal también bienvenido sea. Bueno, pues muchas gracias a todos. Nos vemos pronto hasta otra entrega. Se le quiere. Bye.